Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Un vídeo más que especial Estoy aquí con la mantita en casa ¿Y qué va a pasar hoy? Otra vez en el canal de ruidos, que se me olvidaba decirlo Tenemos hoy las mejores jugadas de Valora Desde un tío que dispara y se hace... Unas clips increíbles con una tablet, hasta muchos más Ace y cosas increíbles que vais a ver en este vídeo. Así que bueno, no me quiero enrollar mucho más, vamos a ir dentro de la jugada. Ah, y como ya sabéis, suscribiros, dejar un like, esas mierdas para apoyarme, y todos los clips que veis en el vídeo los saco de Reddit. Bueno, en primer lugar, voy a mover la cámara de aquí simplemente para que veáis una cosa, luego volver al sitio. ¿Estáis viendo esto, no? ¿Lo estáis viendo? O sea, este hombre apunta en vez de con un ratón con una tablet de dibujo. Tenemos un highlight de un minuto aproximadamente. Que vamos a ver ahora mismo y reaccionar porque es una auténtica locura. Así que mejor voy a cambiar la cam de sitio, ¿no? Para este vídeo. La voy a colocar por aquí en chiquitito. Aquí, y atentos a lo que se viene. Mirad este tío. O sea, mirad, ¿vale? El aim es bueno. Pero. O sea, no es una cosa increíble, pero para estar haciéndolo con una tablet me parece increíble. Además es español, creo. Oh, ¡Qué bueno! Es increíblemente bueno. Ya veréis. Mirad, mirad. Pero es que lo hace siempre, ¿eh? O sea, juega así. El tío juega así. Apenas tiene 24 seguidores. 24 seguidores tiene. Y está jugando en diamante. O sea, es diamante el tío este. Triki se llama. Pues si le queréis buscar. Increíble. No, español no es. Estaba jugando con españoles. Me equivoco. Me equivoco. Les pido disculpas. Mirar eso, tío. Mirar eso. cómo defiende una bomba absolutamente él solo. Madre de amor hermoso. Es que tiene mejor aim que yo. Tampoco era muy difícil, pero... <ríe> oh, shit. Increíble. tricky te mereces, vamos. Muchos más seguidores esto No, eso es que ganan la partida contra diamantes. No, no, no, no, no, no. Y ahora va a subir a su rango. Vamos a ver qué rango le dan para saberlo. Diamante 1 jugando con una puñetera tablet, como os queráis. En el siguiente lugar, como veis, tenemos el mayor craqueada de 6K que vais a ver: el Headshot, ¿vale? 6K, 6 bajas. Craqueado significa como que es buenísimo. En resumen, vamos a verlo. Va con la bigger, como vemos, se lleva el primero. Además, está jugando Rankets. El tío tiene bueno, Boomman se mueve bien. Lo único el volumen del clip es un poco raro. Uh, ¿No lo ha matado? Se hace el segundo. Le reaniman en corta. El tío lo tiene claro, o sea. Eructao, lo siento. Lanza al robot. Eh, ya con esos tres hechos, para mí es un buen clip. Que pondrían un vídeo de estos míos que hago yo de recopilatorios míos, de highlights. Esa 3K yo la pondría. Uno para tres se queda. Tiene tres balas. Vale, ese por supuesto no se lo va. ¡Ay, madre mía, qué cagada! Bueno, pero ahora recupera, como ya sabemos se lleva el primero, pues se lleva el segundo de una forma increíble madre del amor hermoso para ganar una partida ranked hacer esto me parece una sacada de pene monumental, me parece de locos pero de locos, el siguiente clip se llama no tengo palabras, vamos a ver qué cojones pasa aquí digo muchos tacos vale, eso no lo entiendo demasiado o sea, ¿qué cojones lo está haciendo a voleo y al final le va a dar o sea, me lo sé ya, esto yo me, me lo sé esto ya, yo Esto me lo sé yo ya Esto me lo sé yo ya Esta es la típica que te pasa Y te dicen en el chat Back, back Eh... Baneado, reported! reportes Asquerosos que somos los que hacemos eso Porque yo hago lo mismo Siguiente clip No sé si será el primero Lo que tengo seguro que no será el último Pero es la primera vez que veo un triple collateral en Valorant Con sniper Ya lo he visto este clip en Twitter y tal Lo único que el chico no sé por qué Le ha puesto como música de fondo muy fuerte y tal Así que voy a bajar bastante el volumen Porque ahora no lo notaréis Pero atentos Mirad que triple de un puñetero tiro El señor Bolts Y además se hace uno más ahora Es como un highlight, ¿no? Es parte del highlight la ha recortado para subirlo Y ahora, pa Era 4K de regalo Precioso clip me parece increíble cómo se puede… Estos tiene que ser en rangos bajos, no creo que sean rangos altos, de que la gente vaya tan alineada, ¿vale? Es que es, esa brocheta es muy fácil de la a cualquier persona, pero me parece increíble que haya conseguido matar a los tres. Deberían ir tocados o no sé. El meme de 2020 en Valorant. Se llama el clip este, para que lo veamos. Tenemos al señor Paceful, que tenéis ahí su canal de YouTube, por si quieres pasar, o su Instagram. A ver… Son tres para tres. ¿Habéis visto eso, verdad? Era eso. ¡Ah! <risa> ¡Qué bueno! El tío, claro, no está concentrado. No, está concentrado, no se puede concentrar así. Es imposible. Estamos aquí muy juntos, ¿no? Buen clip. Buen clip en Playful. Siguiente clip que tenemos, lo tenemos por Denrex. Eh, bonito Ace o Ace limpio Que me he sacado en competitivo Seguramente uno de mis mejores Hasta la fecha, vamos a ver Vemos que está usando Jet Vale, le viene todo el equipo casi Madre, amor hermoso esa doble la Madre del cordero Madre del cordero precioso Y se va a hacer el Ace para completar este Amarilloso, ah, escribe Bra Y vaya es... No sé qué rango será, porque esa smoqueada que ha sido. Holy shit, dice. O sea, tiene Aim de rangos altos, pero la smoqueada que ha pegado Omen me hace dudarlo, Porque es que ha ido al suelo, ¿no? O sea, ha sido un poco extraño. Pero bueno, muy buen clip por parte de este señor. Y increíble control de retroceso y todo. Como ya sabéis, en este tipo de vídeo, os traigo las mejores jugadas. Yo me encargo de buscarlas para vosotros. Y quiero que me digáis si alguna vez habéis visto un ace tan rápido. Atentos. Quiero que contéis los segundos. Desde que pega la primera bala eh. Uno, dos, tres Tres segundos, tres segundos en hacerse un puto ace El señor Strogi está Malditamente loco ¿Cómo te haces un Ace en 3 segundos? Y encima, si me dices que es con el cohete de Reyes, lo entiendo Si me dices que es con la ulti de Brimstone, lo entiendo Pero me estás diciendo que lo estás haciendo a recoil con 4 headshots Un colateral, o sea, me parece increíble este clip Siguiente clip que tenemos por aquí Raze se convierte de hierro a radiante en un segundo Vamos a ver lo que hace Reyes. Este hombre, como sabemos, está jugando en hierro Este es malísimo, no da nada Madre del amor hermoso, Flights Y ahora le va a meter un oscopo o algo Uff, se llega a hacer eso también y lo flipo en colores O sea, no daba un tiro y de repente sale a volar como Flights Y por último, pero no por menos importante Vamos a hacer un poquito de competencia Al ace de 3 segundos de Fénix. Y vamos a ver este grandioso ace que acabo de encontrar Atentos. contar la velocidad también, si queréis. Yo no sé si es más rápido, yo creo que es un poquito más lento. Pero me sigue pareciendo increíble, porque este lo bueno que tiene es que no ve nada. Atentos al clipazo. Un poco más grabado. Atam, el chico. Atentos. Se lleva el primero. Se lleva a cinco. ¿Ha pasado a llevarse el primero? A llevarse a cinco sin ver a nadie. O sea, de ahí a ahí… No sé qué pensar Bueno, no me quiero enrollar más en este vídeo Espero que os haya gustado a todos muchísimo Que hayáis disfrutado el vídeo Que os hayan gustado los clips Ya que me los curro e Intento buscarlos de bastantes páginas Aunque normalmente solo en Reddit Pero bueno, que tiene un, tra un trabajo de investigación Traeros cada semana clips mejores Clips más currados Que tengan cada uno que ver Saben ¿no? que sean clips uno suelto Otro de no sé qué Otro de hace cinco temporadas nada. O sea, intento traer clips al día Y clips bonitos de ver Y sobre todo las mejores jugadas de Así que la semana que viene Nos vemos en un siguiente vídeo Y hasta luego